Se trata de Edison Fernández, quien denunció que su carro marca Kia del año 2014 fue sustraído por desconocidos mientras compartía con unos amigos en la intersección de la calle Punó e Ingeniero Guzmán Abreu de esta ciudad. Me paré ahí en la Bonó con un ingeniero, andaba con un amigo y estoy ahí compartiendo un rato. Como a la media hora salgo a verificar el carro, cuando voy no, no está ahí, me dicen uno. uno un grupo de gente que habían ahí, que se desmontó un carro de ahí, rápido lo abrió el carro y salió a la huida. Oh, ¿Qué tipo de carro es? Un Kia 2014, gris. Vamos, vamos, vamos. ¿A qué hora fue eh, A las A 9 de la noche. Tiene una semana de comprado carro. ¿Qué tú haces? O ¿A qué tú te dedicas? Yo trabajo en la cervecería, asesor de venta. ¿Qué color es el de gris? Gris, gris. ¿Qué pedir las autoridades ante este hecho? Que me ayuden en, el ca en este caso, porque eh, uno logra las cosas con mucho esfuerzo, tú sabes, para ver si por lo menos puede aparecer el vehículo. ¿Y no sospecha de, no sospecha eh, de alguien? 570. no sospecha de alguien? No, hasta ahora no. No sospecho de nadie. Eh, yo trabajo en la cervecería, asesor de ventas. Tu nombre ¿Tú puedes es de una una Fernández. Tú percataste de una vez desde el vehículo o de Sí, vez. a la media hora, o menos de media hora, porque como tengo el carro nuevo, estoy pendiente del carro. Tú sabes, cuando estoy compartiendo que voy a ver, no veo el carro. Claro, claro. ¿No ha tenido algún tipo de seguridad, de alarma? De eh, no, porque era reciente, tengo una semana con el carro, como dije. Yo incluso cuando me desmonté del carro siempre aseguro la puerta. Le puse, estoy acostumbrado a ponerle el seguro de, de, de, del guía y su emergencia fue Para NTN, Iliana Durán.